A la huella, José y María Por los campos helados, cardos y ortigas. A la huella, a la huella, cortando campo No hay cobijas ni abrigos, sigan andando Florecita del campo, clavel del aire no te aloja a donde naces, donde naces florcita que estás creciendo Palomita asustada, grillo sin sueño A la huella, a la huella, José y María Con un Dios escondido Para mi niño, a la huella, a la huella, soles y lunas, dos ojitos de almendra, piel de aceituna. Hay burrito de campo, hay buey barcino que mi niño ya viene, a sitio un ranchito de quincha solo me ampara Dos alientos amigos, la luna clara A la huella, a la huella, José y María Con un Dios escondido, nadie sabía A la huella, a la huella, José y María Con un Dios escondido, nadie sabía